Niños, niñas, mis niños cranianos, mis niñas cranianas, hoy no me vayan a confundir. Voy a maquillar a la Carlaca, No soy maquillista de modas, pero yo estudié la carrera de actuación y ahí te enseñan maquillaje teatral. Entonces, pues, te da uno una idea de cómo va la cosa por ahí en la onda de, de la belleza también. Eh, bueno, llevo muchos años eh, como productor y pues te he visto también cómo lo hacen las y los maquillistas profesionales pero esto es más bien para todas las chavas roqueras un maquillaje sencillito que es el que usa aquí la carlaquita para verse roquera chida guapetona y chulada de cabezona <risa> y por eso aquí también traemos a doña Pepa porque está medio pinche Federica Ajá. ¿Para los y este ¿Para, para, los que, <risa> para que se le quite la fresa y ya no se pinte el pinche pelo de moco vamos a ver qué tal nos queda la carlaca para esto van a descubrir que sí estoy ceguetas y tengo que usar lentes, porque ya no veo de cerca. ¿Ya no veo de cerca, ¿verdad? No, ya no. Ah, es pues una cosa así chiquita, como ah. la del niño, ese tono de... Ah, cráneo, no, Ah, no sé. La maconha. La maconha. Tanto sé. Yo no necesito, o sea, muchas ondas, el maquillaje, base, lo que sea, eso... La carlaquita ni se pone, ¿o sí? No, sí me pongo, pero no, no siempre. Pero todavía no es necesario, ah. todavía estás chavala y no, no es necesario, la verdad. ¿Usted qué cree? ¿Que a los hombres les guste eso? Mm, que se no sé. maquillen tanto que... O sea, se, se resana. Que sí, sí, o se resanan. Sí, es que así como yo luego... ¿Acaban, ¿qué? ¿acaban de otro color? que dices? ¡Qué pido! No, o de un color de arriba y otro... de ah, sí, <risa> No, no, <risa> eso, eso, no eso no está bien. Ya, eso déjenlo para las, las señoras ya mayores. Pero cuando están chavitas, así como la Carlita, alias la Carlaca, este, pues no es necesario. El maquillaje no es este, indispensable. Si te cuidas, ¿no? Claro. Porque para tener una buena piel, comer bien, descansar. Pero pues andan fumando, chupando, tragando sí. café todo el pinche día y, dos, y cada vez que pueden se pegan al vidrio. Pues no. Sí. <risa> no. se pegan, ¿Dónde? ¿no? Pues, <risa> les sale celulitis, arrugas, todas porosas, feas. No, no, no. Acá me viene la carita que nada más echa su resistor de 5000 de vez en cuando. Este se la tiene. <risa> <risa> Ese es otro tío. Ese es otro tío. <risa> <que> Esto <necesitó, risa> es otra cosa. No, no siempre tienes. No, no le metan no, esas madres. Bueno, primero vamos a empezar por abajo. Cuando tiene el ojo chicas piano, así como la Danila esta. Cuando sí, es verdad. Cuando, cuando tiene el ojo loco chico, hay que hacer la raya abajito o en la pestaña. Porque hay, hay chavas que se pintan dentro. Y se, pues, si tienen el ojo chico y se pintan dentro, pues se sí, no, achican más. ¿no? A, a mi gusto personal, no sé usted qué opine. Señora, cuando se pinta la raya, no tenemos vamos a ir bien, caja. No. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver, eche pulso. Tienen que ver hacia arriba, ¿no? Sí. Sí, sí, vean para arriba. Ay, cuéntame, para aquí, más que ya, no que ahora me pillo. Ay, Mira. No lo voy a dejar como pasón, ¿no? No, está mal, capiro. Ya cambio el pex. Aquí viene el truquín, para que se vea estético el pex. ¿Vosotros este, vosotros, ¿no? Cuando termina la silla, ahí van a hacer una, una, una línea recta hacia allá. Pero, Pero finales. Con puntita, bonito. ¿Qué tal en la peste de los La bomba. La sale chueca, ¿eh? El PEX es ese que ya, que ya quedó, mira. Entonces, cuando empiecen a maquillar, pueden integrarlo de adentro hacia afuera, sin pasarse de aquí. Eso le da estética. ¿no? Así, mira, de frente. ¡Eh! Oh, sí. <risa> ¿No? Ahora vamos con el otro lado. La topa, no? Más difícil, más caro. Aprende bien, tipo, para que luego ¿no? cuando salgas con tus amigas en las noches... Sí, lo ¿no, ve. Eh? Ah, este era mi lado, mira. Ay, con la zurda. Sí, pues que iba a ser zurdo, pero ya es que te obligaban a hacer todo con la derecha. Si tienen buena pestaña, tampoco es que... Es bueno exagerarle en la parte de arriba, pero si tienen poca pestaña... Aquí el rollo como está, roquerón, es algo que estamos inventando. Sí, esto es una prueba, niño, ya les dije que yo no soy maquillita de eso, pero ya van dos tres veces que, que le aplicamos aquí a la carlaca. Miren, eh, ahí si sí se fijan, ya se empieza a ver un poco más pestañuda, ¿no? Sí, se me ve un poco ¡Ay, grande. Como dice el Pipo. <risa> pipo, ¿dónde andas? <risa> a ver, oh ya me cachita. <risa> Mira, que Ay, Ahora Yo como soy medio becerro porque yo no hago esto en mí todos los días, así como ustedes mujeres lo hacen, este, ya le rellena chido ahí, pero mira, ya quedó una mirada ahí, este... Enigmática. Roquería, <risa> y ahí pueden hacer ya lo que quieran, un smokey eyes, o lo que sea, pero ya partiendo de esa base que se ve ya rockerona, que hace que se vean más grandes las pestañas, los ojales. ¿A usted qué opina, de Pepa? ¿No se quedó, o no? ¿Cómo, ¿Eh? ¿Cómo me dejó el voz? Ay, sí, ¿eh, mana. <risa> bueno, niños, pues nos despedimos. Yo nada más les decía, yo no soy maquillista de beauty, de fashion o lo que sea. Yo el, el maquillaje que sé es teatral y es por eso que lo aplicamos a veces con la carlaca para que de lejos, que ese es el maquillaje de verdad, que de lejos se te vean los ojos, los brazos, etc. Es lo que a veces le apoyo aquí a la, a la carlaquita para que cuando estamos en escena se vea chida. Y a doña Pepa, este, pues le damos sus pinches resanadas para que no se le vean las arrugas. Este, hay arrugas que, que no se las podemos quitar con nada. <risa> no, cuenta. no, no, no. Ay, sí, una Gordo, eso ha sido todo. Espero que, espero que les sirva niñas y niños cranianos que les guste ese pedo. Ahí sí. se ven muchos, muchos likes, por favor, sí. Comenten, comenten, comenten, ¿y ¿Dónde pueden ver videos? En YouTube, ¿ok? Sí, métanse directamente a YouTube. Cranium. O en Cranium. Facebook también. Y si no, si en Facebook es Cranion Band. Y si no, pues métanse a www.cranion.com.mx y de ahí se direccionan a todas las redes, a todas las plataformas. Pero vean bueno, en YouTube, nos, nos hacen un paro, si lo ven ahí directamente y nos dan un like ahí, por favor. Suscriban, y suscríbanse, suscríbanse para que sigan recibiendo pendejadas. <risa> Chicas, que estén viendo otros pendejos que hacen nuestras pendejadas, nos robaremos a nosotros. <risa> Cuídenselo. Eh, muy bien, está cabrón la situación. No. No, sí. Chito. no, no, sí. No, sí. No, sí. No. No.